chicos y más gaming estamos en este WRC8 estamos en donde lo dejamos estamos con un 49 de experiencia estamos con un 49 de experiencia nivel 49 de experiencia tenemos menos 59.843 negativos tenemos más 10 de de tenemos más 10 de eso de ánimos de, de... tenemos más 10 de moral y bueno, pues vas a seguir chicos, vas a seguir con el rally final, vas con Argentina y vamos allá. Vamos con la prueba esta final. Pues con la prueba para reparar la barra de daño. ¿Qué pruebas no se hacen ahora? No es diferente chicos, es un poco diferente ¿eh? uh. Vale, han hecho que responda mejor el coche, genial Me encanta eso tío Vale, sí porque ahora que vienen los otros rallies a Alemania y todo eso tío Es increíble, hijo salía chicos ahí ¿eh? Creo que me salía ah, os digo este sábado vale seguramente por la tarde al ah, duelo españa portugal vale lo veremos en el otro en la otra serie en la del la prepara, el preparatorio para el mundial y bueno ya aquí tenéis chicos la el, tenéis los botones, os podéis suscribir chicos, y ya sabéis, darle me gusta compartir, y bueno que el vídeo llegue a más gente, es lo importante ¿vale? así que vamos a hacer la, la primera, aunque sea la primera ¿vale? las primeras etapas, vale, nos hemos quedado a menos 73.352 Dólares negativo, vale chicos Vale, pues vamos a darle aquí a Descansar a los dos Vamos a ver cómo está la gestión Aquí te tengo el que necesito justo Ahora ya está, pillado Vale, genial Vale, aquí puedo poner Eso es Vamos a poner los agentes. El... Vamos a poner Abdi... Abdiraman Kenley, por ejemplo, el moldavo. Y... No puedo poner... No hay un fisio o qué. No, sigue sin haber ningún fisio. Vale, meteorólogo creo que tampoco, ¿verdad? Si meteorólogo, sí. Pues pillamos a un Curvy Ahí está el... Finlandés. Vale Y ya estaría ahora sí chicos bueno, A ver Por aquí León de Ter, El estonio vale Importante a la hora de Manejar el dinero vale Vale pues Un desafío constructor si nos podíamos Hacer no nada no, Descansamos ya nos vamos a Argentina de golpe Vale Ahora nos hemos quedado con 89.216 negativos, chicos. Es que tenemos que ganar rally para hacerlo mejor. Vale, no ganarte. Los próximos vale así. Objetivos son no ganarte una penalización por reparaciones el próximo rally y mantener el indicador del estado de tu coche durante. Por encima de 40. Por encima de 40 durante 8 semanas. Vale. Vale, muy bien chicos, pues vamos a Argentina. Vale. Ahí vamos. Nos hacemos la primera, ¿vale? Y bueno, con eso va a dar yo creo. A ver. La primera es cuchilla nevada, chicos. 6 kilómetros con 88. Y luego cantera. Pues va a ser que nos vas a hacer cuchilla y no vamos. <ríe> Porque es muy larga y, nos, y tenemos uh, negativo. Tenemos 107 107.246.000 dólares, chicos. Esto es demasiado. vamos a hacernos cuchilla nevada y, no, y nos vamos, chicos. Y ya. Vamos a hacernos cuchilla nevada y seguimos. Luego, ¿vale? Y ya está. Ahí empezamos con la realidad de Argentina, sí, un realidad de Argentina. A ver qué tal se nos da. Vale, lluviosa. Perfecto. Vale, pues a ver qué tal se nos da, chicos. Vamos allá. 50, derecha 5, corta para derecha 6. Uh, no sé qué ha pasado. Para izquierda 5, a derecha 6, a izquierda 5. Y derecha 3. Y recto a derecha se ensancha sin corte 150. Izquierda 3, larga, se cierra. Y derecha 4, se cierra, e izquierda 2, larga. A derecha 4 sin corte y derecha 4 corta sin corte. A izquierda 3. No, no. Y derecha. Oh, vale, tres, que me salía chicos. Pues. Vamos ahí, vamos a hacer la primera. Qué lluvioso es esto. Cuidado, ahí, freno, horquilla eh. derecha 150. Vale, freno ahí. izquierda, roca dentro sin corte, a derecha 3 corta. Vale. Para izquierda 3 sigue y derecha 3 corta. A, ver, ¿cuál está aquí? a, a ver. izquierda 4 se cierra, 3 estrecha, larga 30. Cuidado recto a derecha por agua y recto a izquierda. A izquierda a fondo a derecha 2 corta sin corte e izquierda 3 sigue y derecha 4 sin corte e izquierda 2 a derecha 3 sin corte no sabía yo que iba e izquierda 4 a giros estrechas y roca adentro mejor así A derecha 4 e izquierda 3 sin corte Cuidado, giro, se estrecha, muro fuera. Para horquilla derecha, se estrecha, horquilla izquierda, corte 20. Recto a izquierda, sin corte, a puente. E izquierda 2 para horquilla derecha, sin corte. E izquierda 3 a horquilla izquierda. Y horquilla derecha 20. Izquierda 4 corta sobre cima, derecha 5 larga, se cierra tras cruce. E izquierda 6 se cierra, 3 corta y derecha 4 30. Izquierda 4 baches y derecha 3 corte pequeño. E izquierda 5 corta abierta. A izquierda 4 corta 100. Horquilla abierta derecha 80. Horquilla abierta hacia arriba, sí. Peligro sigue izquierda por puerta a derecha 330. No salía Izquierda 4 se cierra 2 corta. A derecha 3 se cierra freno a horquilla izquierda corte 30. Horquilla derecha sin corte a izquierda 2 corta abierta. E izquierda 3 se cierra. A derecha 3 sigue. Por agua a derecha a fondo. E izquierda 3 abierta y se cierra sin corte. A derecha 5 se cierra. Para izquierda a fondo, a derecha 4 sigue e izquierda 4 se cierra, roca fuera 30. Cuidado, horquilla derecha 80. Izquierda 4 sigue y cuidado derecha 6 a cañón se estrecha. Freno derecha 3 a izquierda 6 larga. E izquierda 1 50. Izquierda 4 se estrecha sigue. A derecha a fondo se cierra, cuatro largas sigue. Y meta. Vale, ahí está chicos, lo hemos hecho. Genial. Acumulamos ya 5 horas con 29 minutos y 994 segundos. Ahí está. Vamos a ver. Lo veáis. Vale. Chicos, el, es increíble chicos el clima lluvioso que se mete aquí eh, en que veáis Argentina, los cambios que tiene. Clima lluvioso, niebla, increíble chicos, increíble. Muy bueno, sí. Chicos, continuamos Muy bien, esta ya Para mañana, ya está Esta ya seguimos luego izquierda 2 para derecha 5. E izquierda 2 se cierra sin corte a horquilla derecha sin corte. A izquierda 3 larga a derecha 2 sin corte. Y horquilla izquierda horquilla derecha. Y horquilla izquierda para derecha 3 silla al medio. Izquierda 2 abierta. A derecha 2 y horquilla derecha. A izquierda 4 se cierra. Derecha 3 se estrecha. Nada de corte. Para izquierda 2 se a Izquierda 3 larga. Izquierda 4, a derecha 2, para derecha 3. E izquierda 3, se cierra a derecha 3. A izquierda 4, se cierra a derecha 3, 100. Cuidado izquierda 1, larga sin corte, rodeando roca 30. Derecha 3, a izquierda 3, corta 30. Derecha 2, abierta sin corte. A derecha 2, corta e izquierda 4, se cierra. A derecha 3, corta sin corte. Y derecha 3, a izquierda 5. A derecha 4, se estrecha sin corte, a izquierda 2. A derecha 2, nada de corte, abierta. Y peligro izquierda 4 a puente muy estrecho. Izquierda 4 se cierra sin corte, a derecha 5 sin corte. Izquierda 4 se cierra sin corte y peligro izquierda 1 rodeando roca. A derecha 2 sin corte. Y derecha 3, roca dentro. Izquierda 3, corta, para derecha 3, se estrecha. Y derecha 3, corta, para izquierda 3, media 100. Izquierda 5, silla, derecha 4, abierta, sin corte. A izquierda 5, corta, abierta, larga. Se estrecha, cañón y derecha 3, se cierra 100. Lárgase, se cierra, 4 se estrecha Izquierda 2 Y derecha 4 Freno a horquilla izquierda rodeando roca 30 Peligro recto a derecha a puente muy estrecho Y derecha 2 abierta Para izquierda 3 A derecha 4, a izquierda 3 Izquierda 4 se estrecha a giros lentos para derecha 2, peligro a puente muy estrecho. E izquierda 4. Y derecha 3, a izquierda 3 se cierra. A derecha 1, muy estrecha, sigue al medio sin corte. Y horquilla izquierda, a derecha 2, para izquierda 2. A derecha a fondo y peligro izquierda 5 freno sobre puente a derecha 3 abierta y derecha 4 corte a izquierda 4 largas a cierra a derecha 3 sin corte 30 izquierda 2 abierta 30 Derecha 3, corte pequeño, a izquierda 4. Y derecha 5, se cierra 4, rodeando roca 30. E izquierda 4, corta, a izquierda 5, larga, sigue. Para derecha 3, sin corte. A izquierda 5, muy larga, se cierra, rodeando roca. A derecha 5, se cierra, 150. Izquierda 5, roca dentro, 80. Derecha 5, larga, sigue, 80. Izquierda 4, 150 baches. Izquierda 5, freno fuerte 20, derecha 2, rodeando roca. A izquierda 4, bases abiertas muy largas. Izquierda 6, corta roca, dentro 150. Izquierda 4, corta roca, dentro 150. Cuidado derecha 2, corta 50 Y giros Para izquierda 6, roca dentro 50 Derecha 6, larga 50 Cuidado izquierda 6, sigue salto sobre cima, roca fuera a derecha a fondo Derecha 5, corta para derecha 6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 Torquilla izquierda, roca dentro, sin corte, a derecha 3, corta. Para izquierda 3, sigue y derecha 3, corta. A izquierda 4, se cierra, 3, estrecha larga 30. Cuidado recto a derecha por agua y recto a izquierda.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 A derecha a fondo se cierra, cuatro larga sigue. Y meta. Muy buenas chicos, aquí estamos en más gaming y bueno, ya estamos en esta etapa. Y bueno pues eh, hemos terminado, acumulamos 12 horas con 10 minutos y 199 segundos y bueno pues vamos a ver si podemos ver la repe, si no pues le damos a. Vale, ahí está la rep chicos, muy bien, esta es la más larga de todo, no de todo el país, vale y bueno, pues vamos a ir a verla, es bastante larga, espero que os guste, vamos allá. vale pues seguimos ahí chicos, en la general ya acumulamos 17 horas con 40 minutos y 193 segundos le damos ahí y bueno chicos pues yo creo que lo os he dejado por aquí vale después de esta etapa larga y nada pues espero que os haya gustado ya sabéis espero que os haya gustado suscribiros al canal y, no lo has, y si no lo habéis hecho pues compartir darle a me gusta y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Ya mañana domingo voy a restaurar todo lo que me falta. Vale, ahí está, hecho. Y nada, chicos, por lo dicho, nos vemos mañana domingo en el siguiente vídeo. Nos vemos, adiós, chao. Bueno, espero que os guste. Y bueno, ahí vamos. Vale esta subimos la barra a más 65 y ahora ya pues descansamos y vamos a Argentina